Te saludo desde Crescante, con la cápsula, en esta ocasión vamos a hablar de tres hábitos para desarrollar nuestro bienestar mental hacia el éxito. Y, y para empezar, debemos de, de tener muy claro que nuestro cerebro no distingue entre lo que piensas y lo que pasa, ¿no? Entonces realmente es muy importante que eh, conozcamos que nuestro cerebro, al momento de estar generando estos pensamientos, pues detona una respuesta bioquímica, ciertos químicos en el cuerpo y un eh, pensamiento de, o un estado de ánimo de enfado, de frustración, de rabia, de miedo, de ansiedad, pues eh, hace que nuestro cuerpo reaccione en un estado de supervivencia y cuando estamos en este estado de, supervi de supervivencia o de estrés debilitante y contraproducente, pues empezamos a generar eh, químicos en el cerebro, como es el cortisol, que en lugar de, de beneficiarnos, pues nos, estres, nos eleva nuestro estrés, entre otras cosas nos a, puede hacer engordar, inclusive. ¿Y, y por qué, qué tenemos que hablar de esto? Es importante conocer que el 70% de nuestros pensamientos normalmente son repetitivos. Y de esto, eh, normalmente la mitad de estos son negativos. Entonces, nuestro eh, sistema nervioso normalmente está trabajando en esta parte de supervivencia, de huir, de luchar, ¿no? Y entonces ahí perdemos, este, pues, mucha energía, mucha energía. Entonces, eh, pues, vamos a recomendar tres hábitos que podemos eh, iniciar o a, a practicar el día de hoy, a partir del día de hoy, y uno de ellos es eh, esta parte de, de la respiración, lenta y profunda, y consciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a eh, activar nuestro sistema parasimpático. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a frenar este impulso de supervivencia en el cual estamos siempre viviendo y vamos a desactivarlo, ¿no? Y vamos a hacerlo... Eh, pues primero de forma automatizada hasta que lo podamos hacer consciente para poderlo transformar. Entonces, una manera de hacerlo es vaciarte completamente y lo podemos hacer con una respiración. Inhalamos profundamente, mantenemos el aire un rato, unos tres segundos, y soltamos el aire. Volvemos a inhalar, volvemos a exhalar, y esta es una herramienta poderosísima que la podemos convertir en un hábito y nos va a permitir a nosotros estar regenerando este y salirnos de esa vorágine de pensamientos y en ese automático en el cual vivimos. Otra manera de hacerlo es eh, la meditación consciente. O sea, ahí sí dedicarnos un tiempo a meditar, eh, a Prestar atención a nuestro interior eh, de una manera consciente, en silencio, eh, concentrado, con los ojos cerrados normalmente, y dedicándonos unos 5 o 10 minutos a estar presentes eh, aquí y ahora, cómo simplemente podemos estar poniendo atención a nuestra respiración, cómo inhala, cómo entra, cómo sale el aire como este, entre, como sale el aire, y vamos a empezar a denotar que van a pasar los pensamientos, la mayor cantidad de ellos negativos, y la clave de esto es darnos cuenta que si sí, nos enganchamos en alguno de ellos y nos ponemos a pensar y a girar sobre, en torno a alguno de ellos, pues simplemente salirnos compasivamente de ese pensamiento, dejarlo pasar, y volver a la concentración. Esa es la clave de la técnica meditativa, al final de cuentas. Entonces, eh, esto nos ayuda a ir entrenando nuestra mente y que nosotros eh, seamos capaces de mantener niveles de estrés pues, relativamente bajos y esto nos va a ayudar. ¿no? Otro aspecto importante es eh, cero tecnología, cero tecnología. Busca un, un punto neutral donde tú eh, dejes la tecnología por un rato eh, esto nos va a ayudar a eh, vaciarnos también porque las pantallas con todas estas eh, emisión de radiación azul y cuestiones así nos, nos alteran un poco nuestro inclusive nuestro cir, eh, ciclo circadiano y luego no descansamos de la mejor manera posible entonces es recomendable eh, dejar todos los electrónicos una o dos horas antes de dormir para que nuestro cuerpo esté preparado y respetemos nuestras horas de sueño. Esta es otra clave muy importante. Entonces, es tomar estas pausas conscientes de respiración, meditar y dormir las horas que requerimos dormir. Este es un hábito eh, que tenemos que estar, estos hábitos tenemos que estarlos practicando para poder vaciarnos, para bajarle la intensidad al estrés y poder reconectar con nosotros. Si te gustó esta cápsula, pues dale like, eh, ponle una palomita, ponme algún comentario y compártelo eh, con otras personas para que eh, podamos generar una comunidad mayor. Te agradezco y nos vemos en la próxima.